Bueno, nos vinimos a hacer una recorrida porque se empiezan a ver las fiestas patronales, se empieza a celebrar un poco todo y a volver de la pandemia, y esto eh, obliga por un lado, se celebra por el otro, eh, en la calle, en el cara a cara, en el contacto diario se vienen las fiestas patronales de al lado y estamos con Hugo Michelini, que es el presidente comunal. Buen día Hugo y gracias por recibirnos. Vamos a hacer una recorrida pequeña por aquí, por, por esta zona del pueblo. Sí, qué tal, buenos días. Bueno, Bienvenida aquí a nuestra localidad y bueno, encantado de que, de que puedan venir y, y difundir las tareas que estamos realizando, y especialmente en este mes de julio que es en el marco de las fiestas patronales de, de Colonia al Lado. ¿no? Las fiestas patronales y tienen muchas actividades previstas, porque en realidad el evento central será el día 18 de julio, pero ya ahora el viernes se comienza con qué, hubo. Ya el viernes, eh, bueno, está la tradicional fiesta del Capeletín y que tuvimos eh, que suspenderla durante dos años por el tema de pandemia. Y bueno, hoy se retoma otra vez, fiesta provincial. Eh, ahora, Una fiesta muy conocida, muy conocida por, por la zona. Es, es muy conocida por la zona, ya eh, lleva muchísimos años. Y eh, se retoma ahora el día viernes, el viernes 8 eh, de, de, de este mes, eh, con nos tenemos todavía la cantidad, pero bueno con la presencia de, de varias autoridades eh, la invitación a, lo, a los presidentes comunales de, de la zona vecinos, senadores, que, bueno, presidentes comunales sena, vecinos, autoridades que se puedan que, acercar que el día puedan. viernes, me parece que el clima incluso, el fresco, acompaña a, esta, a este tipo de menú claro, esto, esto, esto es una fiesta que bueno, salió eh, o sea, por una encuesta que se había hecho en la escuela 380 Bartolomé Mitre en su momento eh, de cuál era la comida tradicional de los primeros pobladores de los uh -huh. inmigrantes que venían de de Italia bueno eh, por la situación económica de aquella época eh, se comía mucho la pasta ¿no es cierto? porque era más económica y demás entonces bueno de ahí salió el, la, la fiesta, la, del, la fiesta cap, del Capeletini, del Capeletini. Eh, vemos también que, que se están haciendo muchas obras pero antes sí me gustaría que me termine de contar cuál va a ser el cronograma de actividades hasta llegar al día 18 el sábado 10 hay el sábado 10 hay eh, premio a las bochas eh, que lo organiza el club de Bocha Independiente, que es uno de los dos clubes que tenemos aquí en la localidad. O sea, para ser más eh, específico, nosotros eh, desde la comuna en el mes de julio. Eh, convocamos a todas las instituciones intermedias para que tengan su participación en el marco de la Su patronales. posibilidad de celebrar, de recaudar fondos, y de, de llevarle a la población lo que hace cada uno de ellos. Hugo, y el 18, en lo que será la celebración eh, principal, ¿cómo se llevará a cabo? Bueno, el 18 arrancamos a la mañana a las 10.30 con, con la misa, la, la tradicional procesión de con el santo patrono, si el tiempo lo permite, eh, alrededor de la plaza pública. Y si no, bueno, se hace eh, dentro del templo. Y eh, como para después, ya en hora del mediodía, eh, algo que ya es la cuarta edición que venimos haciendo, que él se le puso como al Dow todo aquel que tiene algún emprendimiento gastronómico en Colonia al que se quiere presentar, por supuesto con todas un, eh, un stand eh, exactamente, cada uno arma su stand y eh, por supuesto con todas las reglamentaciones que exige eh, el tema de alimento, ¿no? con, con la Sin autorización duda. de asalto, y de, se tal. hace, todo aquí, y se hace todo aquí en la plaza Aparte de eso hay que sumarle, bueno, todos los artesanos que siempre se dan cita en, en, en mucha cantidad y, eh, bueno, todos los juegos que para, para, para niños, ¿no? Realmente eh, nosotros hace años que hemos adoptado la, la modalidad de, de, de no cobrar la cita, entonces uh -huh. viene muchísima, muchísima gente y hace al, al, al espectáculo, hace de, a la celebración a la celebración del Santo, de, Patrón, ¿no? del Santo Patrón. Después en horas de la tarde, 16 horas, eh, bueno. Eh, ...se va, va a actuar la, la escuela de, de, de folclore... Que, ...que pertenece a la comuna de Colonial Dao... ...el coro que también pertenece a la comuna de Aldao como para cerrar después de la tarde con eh, un espectáculo musical a cargo del director del, del coro de, de Colonial Aldaura. También del coro de aquí, bueno, muchísimas actividades y no quiero dejar de preguntarle porque nos salimos ahora un ratito de lo que es el Santo Patrono, de lo que es este mes de julio de celebración, porque veo que hay muchas obras también en, en la localidad, Hugo. Usted viene a un ritmo acelerado, me parece, también. Eh, sí, sí, realmente, bueno, eh, son muchísimos proyectos que habíamos Presentado y que fueron que fueron dándose por suerte en este año y bueno, por ahí nos encontramos un poquito, un poquito apurado con el tema de las obras. Este día lunes eh, se empezó con la obra de la redistribución de agua potable y como uh -huh. podemos ver, eh, bueno eh, hace un poquito a, a, a lo que es la incomodidad de la gente, porque bueno, hay que cortar la veredas, sabemos todo esto, pero bueno yo creo que es una hora sumamente que importante que traerá beneficios a, a un corto plazo me parece también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda eh, aparte de una hora largamente pedida que veníamos eh, tramitando, que veníamos y no no podíamos sacar por cuestiones ¿Ya no hay ciudadano de, de, o de, sea de, de pueblos, de localidades más grandes, de ciudades justamente que, que no tenga derecho a acceder al servicio de agua potable? Sin duda, sin duda que sí. Bueno, aparte, eh, o sea, es una cuestión sanitaria también porque, Exacto. bueno, sabemos es una necesidad. que es una necesidad. Como también así lo que es cloaca, que, bueno, gratamente nos sorprendió la semana pasada en el cual eh, salió la aprobación del medio ambiente como para eh, continuar con el expediente de, de cloaca. Así que ya estaría terminado. Eh, sabemos que es una obra sumamente costosa y, bueno, y ahora nos toca la parte de gestionar los fondos para poder el año que viene eh, realizar comenzar, la obra de cloaca. Comenzar Exacto. con esa obra, Hugo, y me imagino que habrá muchos más que será tema de conversación más adelante y avance de nuestros medios de Sunchales día por día de la Ronda Vida. Hoy le agradezco que nos haya recibido, que nos haya regalado estos cinco o diez minutitos para contarnos las actividades que vendrán en julio porque es un mes eh, absolutamente de celebración aquí en Colonia Aldao. No, por favor, yo nuevamente bueno, agradecerle a ustedes la diferencia que han tenido de llegarse hasta nuestra hasta nuestra localidad en una mañana que no es muy muy linda no pero bueno eh, sabemos que el invierno es, es así es una mañana fría y para todos los que están transitando en la ruta aprovechamos justamente porque nos veníamos desde sonchales y la realidad es que hay muchísima neblina hay que transitar con mucho mucho cuidado sí bueno eh, la verdad los felicito por todo lo que está haciendo por la celebración que se viene por esta vuelta de la pandemia a las celebraciones con tanta con tanto esmero con tanto inco y con tanta eh, expectativa, sin duda. No, bueno, desde ya muchísimas gracias y bueno, pues estamos disponibles cuando se quiera llegar a Colonia Andado siempre va a ser bien ¿Usted cocina algo? ¿Estará con los stands? ¿O simplemente viene a degustar? Vamos a, vamos a consumir más que cocinar. <risas> gracias.